El primero de los recursos de nuestro lenguaje no verbal en los que vamos a bucear es la voz. La voz, también conocida como instrumento vocal, es un instrumento y como tal se puede afinar para que no desentone de todo vuestro discurso. Esa afinación es la que vamos a ver a lo largo de este vídeo. Nuestra voz es algo que nos sorprende la primera vez que nos oímos grabados. Generalmente no nos identificamos con esos sonidos que aparecen en un vídeo o en una cinta o en una grabación. Siempre la encontramos ajena a lo que nosotros creemos que estamos emitiendo. La voz, además, es un excelente indicador de nuestras características personales y nuestro estado anímico. Es un traductor total de si estamos nerviosos, si estamos confiados, si estamos seguros, si estamos entusiasmados con lo que estamos diciendo. Entonces, como tal, es un recurso que es muy interesante conocer, ser conscientes de sus matices para poder llegar a hacernos con el control de ella y así poder transmitir el estado que realmente tenemos. Además, tenéis que ser conscientes que la importancia de nuestra voz influye en ese 38% que decía el profesor Meravian. Con lo cual os animamos a seguir este vídeo para intentar modificar vuestras condiciones vocales. ¿Y qué podemos hacer con la voz? Pues lo que podemos es trabajar sobre las cuatro dimensiones que la definen, los cuatro parámetros característicos de la voz. Por un lado tenemos el volumen o la potencia, por otro lado tenemos el tono de nuestra voz... Por otro lado, tenemos las pausas y el ritmo. Trabajando en estas cuatro direcciones, en estos cuatro ejes, podemos evitar un tono monótono en nuestro discurso y dar color a nuestro mensaje de forma que enfaticemos aquello que realmente nos resulta interesante que llegue a la audiencia. Comenzando con el volumen, potencia, lo que viene a describir es la intensidad de la voz. Esto no quiere decir que tengamos que gritar, lo que quiere decir es que tenemos que tener la capacidad de proyectar el sonido que emitimos a todos los ejes de la sala. Los foniatras trabajan desde un punto de vista fisiológico diciendo que una buena voz y una voz potente es aquella que sale del diafragma, no se emite desde la garganta, que lo único que hace es distorsionar y dañar las cuerdas vocales, sino que requiere un trabajo más interior, más coordinado con la respiración para lograr proyectar nuestra voz y nuestros matices a todos los ámbitos de la sala. Generalmente se asocia de forma muy clara y directa el volumen de la voz con el estado anímico de la persona así que, así, personas que hablan en un tono muy bajo generalmente se asocian a condiciones de timidez de nerviosismo y sin embargo voces rotundas, voces potentes vienen asociados a tipos de carácter seguros confiados, entonces nosotros vamos a utilizar estos matices para trabajar y condicionar nuestro estado y el de los demás a través de la voz. ¿Qué podemos hacer con el volumen? Pues podemos utilizarlo para enfatizar puntos concretos de nuestro mensaje cuando queremos transmitir las ideas claves podríamos elevar el volumen de la voz o incluso le podríamos reducir para que la audiencia preste más atención a lo que estamos diciendo en ese momento y así recabar su interés sobre nuestro mensaje. Otro aspecto definitorio de la voz es el tono y el timbre. Esta cualidad está directamente relacionada con la fisiología de las cuerdas vocales. Así eh, los hombres tienen unos tonos más graves y las mujeres tienen tonos más agudos. Pero llegado el caso, todos podemos impostar ciertos tonos para introducir aderezos en nuestro mensaje. Esto es muy importante cuando estamos contando historias y queremos ver la interacción entre los diferentes personajes, igual que cuando se cuentan los cuentos a los niños pequeños. Impostamos diferentes timbres para poder dar colorido y variabilidad a nuestro mensaje. Por tonalidad también se puede entender la entonación. Un mismo, una misma frase puede decirse con diferentes tonalidades. Puede ser una afirmación, una recriminación, una pregunta. Tenemos que introducir y variar nuestra tonalidad a la hora de emitir. No es lo mismo decir hoy... He bajado la basura, hoy he bajado la basura, hoy he bajado la basura, vemos diferentes puntos a la hora de emitir este sonido. En nuestro discurso tenemos que incorporar este, esta variación y esta modulación de la voz para hacerlo más dinámico, entonces jugando tanto con volumen como con el tono, nosotros podemos huir de ese lenguaje y ese discurso monótono que tan asociado está a los métodos de presentación convencionales. Otro parámetro de la voz es el ritmo. El ritmo es la velocidad a la que emitimos las palabras. Un ritmo adecuado para una presentación es el ritmo de una conversación normal. Los estudiosos del tema eh, refieren que un ritmo adecuado es decir del orden de 120 palabras por minuto. ¿Qué prueba podemos hacer nosotros en casa para saber si estamos en ese rango de los 120 palabras por minutos? Nos podríamos cargar un texto en un procesador, contar las palabras que tiene, decirlo en voz alta y valorar durante un minuto cuántas hemos dicho. Así ...podríamos establecer parámetros máximos, medios y mínimos de nuestra velocidad. ¿Para qué? Pues para introducir velocidades diferentes en nuestro discurso. Podríamos decir de forma más calmada las ideas claves que queremos reforzar... ...las conclusiones de nuestro mensaje y podríamos acelerar en aquellas partes más descriptivas... Tened en cuenta que la velocidad o el ritmo es un indicador bastante claro de la, del nerviosismo del presentador y del orador. Generalmente cuando uno sube a un estrado, la necesidad de acabar cuanto antes nos hace acelerar el ritmo de nuestras palabras, lo que impide que la audiencia sea capaz de seguirnos. Es muy importante valorar los aspectos del ritmo al inicio de las presentaciones. En los 30 primeros segundos de una presentación es cuando la audiencia se está adaptando a nosotros. Entonces durante esos 30 segundos tenemos que tener un ritmo lento en nuestras palabras para que se acostumbren a nuestro tono de voz, a nuestro volumen y a nuestra forma de expresarnos.